Hola Luana, bienvenido al Perú, ¿cómo te sentiste en ese primer partido eh, con el Deportivo Huanca, ganaron 3-0? Sí, estoy feliz por ganar por 3-0, uh, dos días que yo estoy a entrenar con la equipo y aún necesito entrosarme, entrosamiento, es importante, pero yo estoy feliz porque hicimos un buen trabajo y, y ahora mejorar a cada día. ¿Sientes que estás a tu 100% o todavía tienes que entrenar más? No, necesito mucho, mucho más. Solo dos días que entrené con el equipo y aún necesito ritmo de entrenamiento, ritmo de juego. No estoy a 100%. Necesito mucho. El grupo, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo te sientes con el grupo? ¿Cómo, cómo está? No, el equipo lo siento como entre mis amigas brasileiras ¿sabes? Me siento en casa aquí. Me recibieron muy bien. Yo fui muy bien tratada, sí, por todos. ¿Tus expectativas con el Deportivo Banca cuáles son? Mi expectativa es ayudar todo el tiempo lo que necesita por elevarlo el a nivel técnico para que hacemos un buen trabajo. Muchas gracias, Leona.